Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Preso político del 11 de julio denuncia golpiza y amenazas en duro testimonio que incrimina autoridades de cárcel El Yayal. En una carta enviada a su esposa Maylin Sánchez, el manifestante del 11 de julio describió las presiones, amenazas y torturas que sufre en prisión por su condición de plantado al negarse a vestir de recluso común siendo un preso político. Este pasado 10 de julio del 2022, recluido en prisión El Yayal, la jefatura mandó a dos reclusos, de los que por pequeños beneficios les hacen sus trabajos de sicarios, amenazar de golpear a cualquier interno que se vistiera de blanco los días 10, 11 y 12 de julio. Críticas a Díaz-Canel por usar frases de Martí sobre los niños para promover nuevo Código de Familia El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel animó a los cubanos a votar por el nuevo Código de Familia usando una de las frases de Martí más manoseadas por la propaganda del régimen y los cubanos le hicieron notar su hipocresía y mediocridad. Tras su aprobación por la Asamblea Nacional e incluso antes, el nuevo texto legal desató una gran polémica que muchos consideran estéril en un régimen que corta la libertad de expresión, no garantiza los derechos humanos y persigue a los activistas que lo promueven junto a una transición a la democracia en Cuba. Cubalex condena amenazas a periodistas independientes cubanos. La organización Cubalex condenó las amenazas y situaciones de la seguridad del Estado contra periodistas cubanos independientes, obligándolos en los últimos días a abandonar sus puestos de trabajo. Recordamos al Estado cubano que debe de abstenerse de realizar cualquier acto que sea constitutivo de torturas y malos tratos a través de sus órganos y agentes, manifestó la ONG en un comunicado. Cubalex destacó que las renuncias no son espontáneas y en todas se observan un patrón en el que prevalecen frases como bajo presiones y chantajes. Nos hemos visto forzados a cesar nuestro proyecto, me voy porque otros me obligan, no se me permite salir del país hasta cumplir ciertas condiciones exigidas por la seguridad del Estado. Activistas exhortan a migrantes a donar sus tarjetas SIM antes de salir de Cuba. Los ciudadanos cubanos que disienten públicamente sufren de restricciones de Internet y son identificados a través de las líneas móviles que están a su nombre, pero con una línea a nombre de otra persona es mucho más fácil de evadir las restricciones a la libertad de expresión, explicó el abogado y activista Fernando Almeida. Proyecto afrocubano se disuelve en medio de represión contra periodistas y activistas. El proyecto de la Sociedad Civil Independiente Alianza Afrocubana anunció que se disuelve y asegura que no se debe a presiones externas, aunque coincide con una ola de represión de la seguridad del Estado contra activistas y periodistas. Activista Hansel Moreno cierra proyecto Dame la mano por presiones de la seguridad del Estado. Cierra suplemento humorístico El Toque. Tras presiones y chantajes de la seguridad del Estado, la ofensiva represiva del Estado cubano contra el equipo de El Toque alcanzó esta semana una nueva cuota de agresividad. La exigencia ha llevado incluso al cese del suplemento de humor gráfico de El X el 2, indicó este pasado viernes la publicación en redes sociales.